Mañana es 22 de septiembre y el precio de la electricidad volverá a batir su récord histórico, un precio cinco veces superior al del año 2019. Honestamente, me gusta que el Partido Popular traiga una moción sobre un tema de actualidad y sobre, además sobre un tema que yo creo que les preocupa objetivamente a la sociedad española. Yo, ya se lo dije el otro día, soy diputado de Madrid y la verdad que estoy más acostumbrado a mociones sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre los tercios españoles, así que la verdad que este Partido Popular me resulta muy ajeno. No sé si ustedes que serán más de los niñatos de Génova que decía la señora Aguirre o de los corruptos del PP madrileño que decía el señor García Ejea, pero en todo caso celebro de verdad, honestamente, que han traído el tema al Pleno. Sí les tengo que reconocer cierta perplejidad. En algún momento… Eh, He pensado incluso que el autor de la moción pudiera ser alguien nuevo en el partido, qué sé yo, alguien que acabe de aterrizar o al que no le hayan contado el inicio de esta truculenta historia. y Por eso me he atrevido a enmendarles la propuesta, a ver si en ese despiste en el que se encuentran se animan y en lugar de defender los intereses corporativos de tres multinacionales en manos de fondos extranjeros, por una vez se animan y empiezan a priorizar el interés nacional. Yo sé que esto puede ser mucho pedir para un partido político que hace escasas semanas se alineó con los países del norte de Europa en contra de los intereses de España en un asunto tan importante como es el del reparto de los fondos europeos. Pero, qué sé yo, algunos no perdemos la esperanza de que algún día ustedes se caigan del guindo. Señorías, el funcionamiento del mercado eléctrico en España es una auténtica vergüenza, porque va en contra de los intereses de los españoles. A los gobiernos se les paga para que defiendan los intereses de su pueblo y, por eso, hay que decir bien alto y bien claro que el presidente del Gobierno de España, que por cierto no es de mi partido, ha acertado limitando los beneficios extraordinarios de un oligopolio que está machacando a la gente sencilla y trabajadora de nuestro país y que está machacando a las empresas de nuestro país. Para criticar al Gobierno y para ser creíbles, también hay que saber reconocer de vez en cuando algunos aciertos. Señorías del Partido Popular, señorías de Vox, ¿Dónde están los liberales que defienden la libre competencia cuando toca denunciar al oligopolio eléctrico? ¿Dónde están los liberales que defienden la soberanía nacional cuando toca confrontar con los fondos extranjeros que se han adueñado de un sector estratégico para nuestro país? ¿Dónde están los liberales o dónde están los constitucionalistas que defienden el Estado social cuando una familia trabajadora tiene que cenar con dos velas porque no puede pagar la factura de la luz? Señorías del PP, por favor. No se hagan ustedes los despistados, fueron ustedes, señorías del Partido Popular, quienes privatizaron la electricidad en España en el año 97 bajo la promesa de que supondría una bajada de precios. Y lo único que ha bajado en los últimos años es la vergüenza de ver a cuarenta altos cargos del Gobierno, del Partido Popular y del Partido Socialista colocados en las grandes empresas privatizadas. Señorías del Partido Popular, son ustedes los responsables del impuesto al sol, son ustedes los responsables de que a pesar de que cada año miles de alemanes vengan a nuestras playas a tomar el sol y a tomar mojitos, Alemania produzca a día de hoy más energía fotovoltaica que toda España. Ustedes redujeron a la mínima expresión la industria energética nacional y hoy José Manuel Soria, exministro de Industria del Partido Popular es el presidente en España de una empresa británica dedicada, ¿adivinen ustedes a qué? Pues a la energía fotovoltaica, evidentemente. En su moción me van a permitir que les diga que son muy cobardes. Ni siquiera se atreven a proponer, como por cierto sí si hacen en las ruedas de prensa, ahí son un poquito más valientes, que la bajada del IVA del 10 sea permanente. Aquí simplemente la limitan hasta que se resuelvan los problemas relacionados con el alza de precios y se quedan tan anchos. A ustedes yo creo que es que en el fondo les da igual que las familias estén pagando facturas de la luz récord en nuestro país. A ustedes lo único que les interesa es encontrar la excusa para proponer bajadas de impuestos de cara a la galería, eso sí, sin tocar los suculentos emolumentos que se llevan las eléctricas en nuestro país. Y digo bien de cara a la galería porque también han olvidado que fue un tal Mariano Rajoy quien metió un nuevo impuesto del 7% en la factura de la luz a todos los españoles. Señorías, se puede mantener el IVA al 10% en la factura de la luz. Se puede ampliar el periodo de pago del déficit de tarifa, se puede fijar un IVA superreducido del 4% al término fijo de la factura de la luz. Pero para nosotros lo que es verdaderamente irrenunciable es aclarar qué está pasando en el mercado eléctrico español, cuáles son las causas concretas de estas subidas históricas y qué papel tienen en estas subidas las eléctricas. Porque lo que no puede pasar de ninguna manera es que las grandes eléctricas mantengan unos beneficios históricos caídos del cielo mientras hay familias que lo están pasando muy mal. Y que la única solución que pone encima de la mesa el Partido Popular sea bajar impuestos y cargar la factura en los presupuestos generales del Estado, sencillamente, señorías, es un chiste. Porque no hace falta ser Adam Smith para darse cuenta que bajarle los impuestos a un oligopolio puede ser sinónimo de aumentar sus beneficios sin bajar el precio. Muchas gracias.